Desde hace unos años estamos viviendo un cambio tecnológico. Podemos observar que todo lo que nos rodea, las máquinas, los datos, las personas, están conectadas entre sí. Esto no solo se afecta a la vida cotidiana, sino que también afecta a la industria y a su evolución. En este tema vamos a introducir lo que es la industria 4.0, la importancia que tiene su implementación para las empresas y los objetivos que persigue. ¿Qué es la industria 4.0? Podemos definirla como una revolución industrial que se basa en el uso de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad en las empresas a través de la utilización de nuevos servicios, la utilización de del consumo energético, las mejoras en prevención de riesgos laborales y otros aspectos importantes para las empresas existen numerosos tipos de aplicación de la industria 4.0 para las empresas a través de las tecnologías que se basan en la captación y analítica como puede ser el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica y entre otras la evolución de la industria 4.0 influye en todos los ámbitos de la empresa y por ello éstas se pueden marcar una serie de objetivos los objetivos pueden ser de tipo económico, social o medioambiental existen además una cuestión a tener en cuenta que es que el cumplimiento de ciertos objetivos marcados por las normas ISO o OSAS pueden llegar a acreditar a la empresa en materias de seguridad y salud o gestión medioambiental. Como objetivos económicos podemos destacar mejorar la productividad en las empresas. Esto no quiere decir que la empresa produzca más, sino que produce de manera inteligente, de forma de forma coherente a la demanda de los consumidores. Esto va ligado también a adaptarse a una filosofía de producción just in time, lo que permite que la, a la empresa tener un menor stock y, por lo tanto, su, tener un ahorro en recursos y, asimismo, un incremento en sus ingresos. Además, la evolución de las tecnologías permite hacer productos más personalizados y satisfacer de mayor manera a los consumidores, igual que también avanza la mejor atención al cliente. En cuanto a objetivos medioambientales, es verdad que la industria 4.0 conlleva la automatización de muchos procesos industriales y esto puede suponer el uso de mayor número de máquinas, pero éstas cada vez son mucho más eficientes y consumen menos energía para funcionar. Además, se incrementa el uso de energías renovables que disminuyen el consumo energético y reducen las emisiones en las empresas, lo que salpica positivamente al entorno. Como dato curioso, en un estudio realizado en 2018 por la UNED, vemos que se ha incrementado un 94% el uso de las energías renovables. Esto influye en que algunas empresas, como puede ser por ejemplo Lidl, han reducido el consumo entre un 20 y un 25% gracias al uso de paneles fotovoltaicos. Como objetivos sociales destacamos la mejora de las condiciones de trabajo. Se emplean nuevos métodos de trabajo en la que vemos, por ejemplo, la menor manipulación de cargas, el menor uso de productos potencialmente peligrosos y la utilización de herramientas mucho más seguras y modernas. La modernización requiere trabajadores que sean más eficientes y competitivos, por lo que fomenta mucho la formación de estos. Además, a la hora de hacer selecciones, también se hacen de manera tecnológica con plataformas electrónicas. La importancia de esta revolución en las empresas radica en que a mayor músculo tecnológico estas empresas se verán mejoras significativas en todos sus ámbitos, serán más productivas, serán más eficientes en cuanto a recursos humanos, el capital humano es mucho más completo y además tendrán un menor impacto ambiental medioambiental.